Ayer María Navarro y Ayactas dijo claramente, como responsable de Economía y Hacienda de su Gobierno, que no iba a acceder a las ayudas directas. Y le vuelvo a decir, señor Loren, 37 millones del presupuesto del 20 que han ido directamente a pagar deuda de grandes contratas y empresas, que no van... ...a lo que serían los sectores, sectores vulnerables... ...cuando hablamos de poner por delante a las personas... ...tenemos que darnos cuenta de lo que decimos... ...y ahora vamos a las políticas sociales... ...obviamente nosotros y en la parte que a mí me toca... ...porque soy apasionada de lo social... ...defenderemos y lucharemos porque este presupuesto... ...tenga las mayores cotas de, eh, de posibilidades... ...de llegar a las personas que lo necesitan... ...a través de los equipos profesionales... ...señor Loren, cuando usted hablaba de recortes... Hay muchas formas de recortar y hay recortes encubiertos. Usted, como responsable, durante el confinamiento tuvo los centros municipales cerrados. Usted lo sabe. Eso es una manera de no facilitar el acceso de las personas vulnerables a derechos. Segundo, usted habla de ayudas de urgencia. Como nos tiene acostumbrados a darnos datos por la prensa, que es lícito, pero como tarea de oposición nos debería dar <risa> para poder valorar, le hemos tenido que rogar, señor Loren, rogar que nos dé los datos de ejecución con relación a las ayudas de urgencia. ¿Y qué ocurre? Que las ayudas de urgencia son una parte, pero no todo. Luego hablaremos del de, eh, servicio de ayuda a domicilio. Por cierto, una licitación que sacó el anterior equipo de gobierno, señor Lorén, que usted no estaba, usted no denostaba… Acuérdese, porque ya todos tenemos bueno. una trayectoria Pero las ayudas de urgencia, señor Loren Claro, claro que han aumentado en una situación de pandemia Pero cómo no, señor Loren Es que lo contrario sería de una necedad absoluta Pero escuche, señor Loren Usted se hace gala de ese aumento presupuestario Que eh, lleva unas cifras determinadas Que a veces no podemos contrastar Pero es que resulta cuando nos da las datos Nos encontramos que ese incremento de ayudas de alimentación Ha sido a costa de no tramitar otras ayudas ...en temas tan importantes como suministros, por ejemplo, electricidad, gas, el apoyo al alquiler, etcétera. Y ya me adelanto, señor Loren, le digo, el, re, el incremento real constatado es de 1,3 millones en el global, cómputo global... ...pero ¿sabe qué? Que más de la mitad son solo de alimentación. ¿Qué pasa? Que las familias no tienen necesidades en este momento de invierno de necesitar abono y apoyo en suministros básicos...